El secreto El secreto Tengo el secreto eh, ¿Cuál es ese secreto eh, Para hacer que tu hijo Te haga caso Y sobre todo si es adolescente Soy impaciente Cuando mis hijos No hacen sus responsabilidades Este es algo Que muchas de nosotras Las mamás eh, Mamás de Niños de 18 años de niños de 30 años eh, tenemos no hablo de los niños pequeñitos no hablo de esos niños hablo de hablo de los de los adolescentes y precisamente eh, la adolescencia adolece de madurez adolece de responsabilidad adolece de muchas cosas y nosotras las mamás pues eh, nos da mucha impaciencia y nos da ganas como de tomar a estos muchachos y diálogos y decirles, mire, póngame cuidado, pila, sea responsable y no te hacen caso, mujer, no te hacen caso, textual. Y entras a un grado de desespero, a un grado de impaciencia que crees que te vas a enloquecer, crees que te vas a volver loca, crees que vas a tirar la toalla y que no vas a ser capaz de aguantar. Yo no sé, mujer, si tú a veces sientes eso, sientes como tanta presión con estos hijos y uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer para tener esa paciencia? Hola, ma, hola, mi Viviana hermosa. Entonces, si tú eres una mamá que tiene un adolescente, que no te hace caso, que no hace sus responsabilidades. Entonces, espero que estés aquí, que traigas, eh, como siempre, tu cuaderno, tus colores, tus lapiceros, porque vamos a educarnos nosotras, que somos las mamás de esta adolescencia, de la misma palabra es adolece, a ver, vamos a ver de qué adolece. Voy a dar un segundito, voy a traer mi café que se me quedó mientras que entran y me dicen ya estoy lista con cuaderno y lapiceros y vamos a estar en una super clase que les voy a dar un súper secreto, pero necesito que me digan ya estoy lista, ¿ok? Déjenme un segundo, traigo mi, mi café. y les tengo y les tengo un súper súper secreto como siempre, ¿dónde están los secretos? en la parte más visible en la parte más clara que pueden ver, ya estoy lista es ocho que me son cinco voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ilumine para que yo hable despacio, para que sea clara en las ideas y para que um, sea una clase donde realmente nosotras como mamás podamos comprender esta adolescencia. La adolescencia, yo la viví y entiendo en este momento, digo Dios mío, adolescencia. Entonces vamos a empezar, el título de hoy. Soy impaciente cuando mis hijos no hacen sus responsabilidades. Ese es el tema, eso es la, esa es la pregunta que tiene esta mujer que me está diciendo, Marimelda, soy muy impaciente cuando mis hijos no hacen sus responsabilidades. Entonces, yo te voy a dar el secreto para hacer que tu hijo. Haga caso sobre todo si es adolescente. Adolescente se escribe con SC. ¿Ok? Listo. Entonces, primero tengo que entender. Acuérdate que todo comienza con un nuevo conocimiento. Acuérdate que todo comienza con observación. Tu hijo no hace sus responsabilidades. Tu hijo no te hace caso. ¿Por qué será? Si tú eres su ejemplo, si tú eres su punto de observación. Además, todo comienza con un nuevo conocimiento y primero, lo primero que tengo que hacer el gran secreto es dejar de mirar al hijo y empezarme a mirar a mí otra vez Marimelda me vas a decir lo mismo si sí, otra vez te voy a decir lo mismo el gran secreto es dejar de mirar a tu hijo y empezarte a mirar a ti porque aquí es donde vas a encontrar eso y a veces nosotras queremos hacer y gritar y, ay, y ofuscanos y tiramos y ay unas locas ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Sabes cuál es el gran secreto? Aquietate. Aquietate. Guarda silencio. Un silencio mudo. Aquietate. Hay momentos donde también nos tenemos que quedar quietas y mejor observemos no tienes que hacer absolutamente nada no había entendido esa parte hay que dejar mira, vamos a entender Vamos a entender, yo necesito entender, y yo necesito que tú entiendas que el niño es un adolescente, y precisamente, entonces yo ya terminé hoy, ¿cuál es el gran secreto? Aquietate, guarda silencio, no digas nada, entonces tu cabeza está ahí pensando, entonces dejo que la casa se acabe, entonces de, estoy criando un, un, un muchacho que no hace caso, entonces yo tengo que poner las riendas, claro, es que usted cree que usted es la que va a solucionar todo, y usted cree que usted es la que va a controlar todo, y entonces usted cree que, entonces se pone impaciente, y entonces usted se pone como una loca, porque su hijo adolescente no le hace caso, y el gran secreto es, aquietate o sea que nosotras las mamás nos tenemos que aquietar sí. calla deja permite hay una frase que yo le dije a mi hijo que tiene 25 años y él todavía es un adolescente las mamás que tenemos hijos de 25 años hombres Tenemos un adolescente hasta los 30 años, ellos adolecen, y yo quiero que tú entiendas algo. Quiero que entiendas que a nivel neurobiológico, a nivel de neuronas, a nivel de crecimiento neuronal desde el punto de vista neurológico, el hombre, si es hombre, se demora más para que sus redes neuronales maduren, para que la corteza prefrontal madure, porque ellos todavía no son personas maduras neuronalmente, todavía no tienen bien conectadas su sinasis neuronal, todavía no tienen el entendimiento, no tienen. Hay una. Escríbeme esta frase, por favor. Es hora de que se abra mi entendimiento. Para no ser impaciente. Es hora Ay, pero es que no, no, necesito concentrarme. Silenciar, por favor, por favor, por favor. Notificaciones. Deme un segundito que estoy silenciando notificaciones porque no me dejo, no me deja concentrar. A ver. Estás impaciente. Estás desesperada. Es hora que se abra tu entendimiento para no ser impaciente. Resulta que un adolescente está comprobado a nivel, desde el punto de vista neurobiológico, está comprobado desde el punto de vista neuro biológico que las neuronas de un hombre normalmente vienen a estar bien maduras a los 30 años o sea que un niño de 25 años el cerebro para el cerebro todavía es un adolescente quiere decir que adolece de madurez Adolece, adolece de madurez, adolece de madurez, él todavía no tiene entendimiento, el entendimiento es cuando una persona es una persona madura, entonces, yo, yo no sé cómo una mujer de 50 años, que tiene un hijo de 25 años, adolece de madurez, la mamá, ¿cómo no va a tener un hijo inmaduro? Si nosotras que tenemos 50 años, no sabemos todavía cómo funcionan las neuronas en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Por ignorantes. ¿Por qué? Porque pues no fuimos a la escuela. No, y si sí fuiste a la escuela. Lo que pasa es que en la escuela la neurociencia todavía no se enseña en la escuela. Por eso nos toca a nosotras hacer estas clases extras. Que a lo mejor no le ves la importancia, pero que estás que te enloqueces porque ese hijo no te hace caso. Y resulta que es que ese hijo es un niño y tú eres otra niña haciéndose cargo de otro niño, y entonces dos inmaduros en la casa, nos vamos a enloquecer. El adolescente, por eso es adolescente, porque adolece de madurez, porque adolece de entendimiento, porque sus neuronas todavía no son unas neuronas maduras y más si vive en un ambiente con una mamá que también es inmadura porque también es una niña que, que adolece de entendimiento entonces ¿cuál es el gran secreto Marimelda? aquiétate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 y escuchar la voz de Dios usted cree que usted como mamá es capaz de poner las riendas de todo en la casa con estos adolescentes no no. yo me rindo y me, y me rindo y, a, y levante sus manos mamá y dígale a Dios Dios me rindo la divinidad está conmigo y si te dan ganas de llorar, llora. Y lo que se va a caer, que se caiga de una vez. Y lo que esté suelto, que se caiga. Usted no puede... A ver, te voy a poner una metáfora. Recuerda que, que no, el cerebro aprende por metáforas. ¿Sí? Escríbeme eso, por favor. Recuerda que el cerebro aprende por metáforas. Para que yo adquiera un nuevo entendimiento, necesito una metáfora. Entonces yo, la metáfora que tengo en este momento es, tengo una planta de coco, y esa planta de coco, ¿te imaginas esa planta de coco? Me dices sí si sí o si no, si, me la, si te la imaginas. Listo. ¿Te imaginas una planta de coco? Está alta, alta, y el coco ya está maduro y se va a caer. ¿Por qué tienes que sostener el coco? ¿Por qué tienes que sostener el coco si ya está maduro y se va a caer? Lo que esté flojo, que se caiga, y que se caiga de una vez. Aprendas esa frase hoy. Lo que esté flojo que se caiga de una vez deje de estar queriendo controlar cuando sus hijos no hacen sus responsabilidades deje de estar muriéndose impaciente cuando sus hijos adolescentes no le hagan caso tranquila, tranquila, no va a pasar nada es que eh, la tormenta, ¿sabes qué pasa con, una, con esa tormenta que hubo ayer? Y estoy hablando de tormentas porque acabamos de vivir una tormenta, se inundaron los ríos, perdón, se desbordaron los ríos, hubo inundaciones, se cayeron los árboles. ¿Y qué pasa con una tormenta? Tu hijo adolescente está viviendo una tormenta porque él adolece. Escríbame eso. Tu hijo adolescente está viviendo una tormenta porque él adolece de madurez. Él adolece de madurez. Él no tiene a nivel neuronal una madurez. Y él tiene que vivir ciertas experiencias que tú, por el hecho de ser mamá, no le puedes evitar. No se las puede evitar. No se las puede evitar. No. Me niego si sí, yo sí puedo Marimelda y yo me puedo enojar y puedo. haga lo que le dé la gana pero el coco se va a caer y si el coco se va a caer se cae se cae es que no hay otra opción porque hay una tormenta porque hay un, un huracán y se lleva lo que pase y se desborda el río y entonces se desborda el río y entonces y, y hay una, una tormenta, y la, y la palmera, ¿qué hace? En la palmera se mueve, y se mueve, y son las que más resisten al huracán. Tu hijo es un huracán. Bueno, sí, yo lo entiendo así. Y entonces, María Inés, qué hago? Nada, nada. Si el viento hace así, me volteo así. Si el viento hace así, me volteo así. Si el viento hace así, por donde me lleve el viento, para ahí voy. Aquietate, aquietate, no hagas nada, nada, nada, nada, y cuando uno nada, nada, nada, se mueve con la corriente, nada, nada, nada, nada, no hagas nada, yo sé que te cuesta, yo sé que te cuesta mucho no hacer nada, y me está diciendo, Marimelda, yo no puedo hacerlo, claro, el problema es suyo, es un problema que usted tiene, de falta de entendimiento, pero usted ya es una mujer, porque si usted tiene un adolescente, usted tiene 30 años, porque ya tiene un hijo de 15. Si usted tiene un adolescente, ya tiene 50 años, porque usted ya tiene un hijo de 25 años. Si usted tiene un adolescente, es porque usted ya tiene 40 años. Pero usted se desespera y se pone impaciente, viendo que hay una tormenta, y usted no es capaz de actuar como la palmera porque usted no tiene la inteligencia ni el entendimiento que le hace falta para entender que hay tiempo para guardar silencio y escuchar la voz de Dios que le está diciendo, yo estoy ahí para ti mujer, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios y yo soy Dios y tengo el control de absolutamente todo. Déjame eso a mí. Entrégame tu hijo. Pero no, yo no puedo, es que ese hijo es mío. Es que esto es mío. Y todo eso es mío y lo tengo que controlar. No, espérate. Suéltalo. Acuérdate que yo soy Dios y yo estoy aquí. Ese es el Salmo 46, por favor, para que se lo pueda, la que lo tenga eh, a la mano lo pueda leer, y la que no, entonces eh, se lo lee después. Dios es el dueño del universo. Dios es el, el, el eterno, el infinito. Dios es el, el gran todo. Y yo simplemente fui un instrumento para que mi hijo llegara a esta tierra. Yo solamente fui un medio para que mi hijo entrara a la tierra. Pero yo no soy dueña de mi hijo. Y él tiene que vivir su experiencia. Y él tiene que aprender a veces a coger responsabilidad a pesar de las dificultades. Y a veces hay que dejarlos. Y entonces el cuarto está vuelto nada. Usted no mira el cuarto, ese no es su cuarto. No haga nada, no diga nada. Ve mi mamá, ¿qué le pasó? Mi mamá tiene problemas, mi mamá está enferma. Mi mamá no está diciendo nada. Pero no, usted está que se muere y se vuelve muy impaciente porque usted cree que usted tiene el control. No. Tiempo para guardar silencio y escuche la voz de Dios y entréguele su hijo a Dios. Y le voy a enseñar esta frase, el secreto para hacer que su hijo haga caso, sobre todo si es adolescente. Activo, escriba esto por favor, esta frase se la regalo. Activo los 12 ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo por arriba por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. con el poder de la sangre de Cristo, te pido que lo cubras. Porque yo me retiro de acá y lo dejo. Marimelda, pero ahí sí se va enloquecer. Marimelda, pero ahí sí va a hacer lo que quiera. Déjelo, suéltelo. Y se lo entrego a Dios. Y Dios se hace cargo de él. Muchachas, yo sé de lo que le estoy hablando. Lo que se va a caer, que se caiga de una vez. Yo no me imagino yo pegada de un coco, esperando que el coco no se caiga, y en una tormenta donde viene un viento y él mismo tira el coco. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por Dios! Señor, ilumíname y yo tengo que entender que mi hijo es un coco que está pegado de una palmera y que vienen tormentas como la que hubo anoche y que cualquier viento se lo va a llevar y yo no puedo permitir que no se caiga el coco. No, no, no, no. Eso está fuera de mi alcance. Y si se va a caer el coco, que se caiga. Yo no puedo hacer nada. Y yo mejor voy a guardar silencio Y voy a escuchar la voz de Dios Y Dios me está diciendo y me está diciendo Es hora de que se abra Tu entendimiento mujer Él todavía es un adolescente Adolece de madurez Madura tú Entrégamelo a mí Entrégame ese hijo Entrégamelo a mí Yo soy el dueño de todo Del cielo, la tierra, de todo Entonces yo lo puedo, No te preocupes Tú ya hiciste tu trabajo, mujer. Tú ya hiciste el trabajo que tenías que hacer. Tu trabajo era traerlo a este mundo. Tú fuiste ese vehículo para que tu hijo naciera. Pero ya es un adolescente y él tiene que vivir tribulaciones. Él tiene que vivir tormentas. Él tiene que vivir miedos. Él tiene que vivir, si se vomitó, si vino borracho, usted no le lave el vómito, usted déjelo que duerma en la calle. Usted déjelo que si se vomitó, duerma sobre el vómito. Permita que su hijo toque el fondo. Si él no arregla el cuarto, que se lo coma el mugre. Si él no llegó, que se quede tres y cuatro días. Marimelda, yo me muero, yo no, yo sé que usted está pensando, yo me muero, no, usted no se va a morir, porque usted se lo va a entregar a Dios, y usted se va a quedar quieta, confiando, lo que pasa es que te hace falta fe, lo que pasa es que no crees en Dios, lo que pasa es que estás acostumbrada a hacer, hacer y hacer, y hay momentos de quietud y hay momentos de guardar silencio y escuchar la voz de Dios y Dios lo que te está diciendo hoy en el Salmo 46 por favor escríbeme ese número 46 lo que Dios te está diciendo es hay momentos de quedarse quieto y te voy a decir por qué yo soy testiga de eso listo, quieres saber por qué pero escríbame Marimelda chisme porque aquí va chisme ya terminé mi tema de hoy. Ahora viene chisme. Pero necesito saber si hay alguien que está interesado en el chisme, porque si no, entonces ya terminé. Ah, no. Es que si no me piden chisme, chisme, chisme. A ver, vamos a ver. ¿Quién está interesada en el chisme? Aquí estoy. Cuente, cuenta, eso, me gusta, cuenta, cuenta, cuenta, chisme. Bueno, resulta que ayer, este ya es tema, les voy a decir porque soy testiga y una de las tareas tuya, mujer, es ser testigo de Dios y hacerle caso a esta palabra que Dios te está enviando hoy de guarda silencio y escucha la voz de Dios, ¿ok?, y cada una va a contar su propio testimonio. Yo quiero contarte el mío hoy. Resulta que ayer um, estaba pronosticada una tormenta. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos en épocas de tormenta. Y aquí en Estados Unidos, especialmente yo vivo en New Jersey, y um, iba a haber una tormenta y decía en, en el Weather, Channel Weather, en el pronóstico del tiempo decía que iba a haber una tormenta y que iba a haber inundaciones del río, entonces yo tenía que salir a hacer unas diligencias y me fui, entonces yo me acordé de esa tormenta y dije no, espérate a ver un momentito que, que va a caer una tormenta y va, y va a haber inundaciones entonces, eh, pensé, y yo dije, ¿qué hace uno cuando, ha, cuando se avecina una tormenta? ¿Qué, sea, ¿Qué hace uno cuando hay una tribulación, cuando se va a desbordar un río? Su sentido común dice, no salgas, quédate en la casa. Pero como estamos en el ruido, no hacemos caso entonces yo hice esto y me encantó porque yo estaba como a una hora de acá y le, y le dije, ay Dios tengo que ir a hacer otra diligencia dime qué hago y me quedé en silencio esperando la respuesta de Dios entonces eh, me salió el Salmo 46 y me salió aquietate Aquiétate, yo soy tu Dios, y yo, aquietate, yo soy tu Dios, o sea que me tengo que ir para mi casa. Y entonces miré al cielo y salió una bandada de, de aves, y para mí, cuando yo miro al cielo y veo aves, me, para mí, en mi entendimiento es como si yo viera una señal. Entonces esas aves que yo vi así era como si, aquíétate y te vas para la casa ya mismo. Entonces volví, pensé, Dios, ¿por dónde me voy? <ríe> pregúntele a Dios, hablé con Dios. Entonces le dije, Dios, ¿por dónde me voy? Hay dos rutas. Una es una ruta que se llama Parway que es una ruta de una velocidad de más o menos mínimo 60 kilómetros por hora, y hay, eh, bueno, 55 millas, 60 millas por hora, no sé cómo es en kilómetros, pero 60 millas por hora, y hay otra, y hay otra que es dentro de la ciudad, eh, eh, por cuál me voy, si va a caer una tormenta. Entonces, eh, pensé, si me voy por la ruta de Turpay o no, mándame una señal y otra vez aparecieron las aves o sea, mi respuesta fue que me fuera por la ruta 21 yo me fui por la otra ruta donde hubo tráfico pero no hubo inundaciones y por la otra ruta donde yo pensaba irme porque era rápido más rápido el tiempo por esa ruta hubo inundaciones Mira, hay inundaciones, se cayeron los árboles, eh, cerraron las, las eh, no sé si has visto fotos de las inundaciones tan grandes que hubo, los carros se quedaron en, en, la, en el agua, eh, eh, no, no, eso fue una cosa, se caían los árboles, entonces se cerraban las calles y quedaban con el árbol caído más el agua encima, Hoy en la mañana estaba todo inundado. Habían, no, eso parecía de verdad que hubiera caído una tormenta, pero de las fuertes. Y no fue que parecía, fue verdad. ¿Y sabes cuál fue el mensaje de Dios? ¡Aquiétate! ¡Aquiétate! Hay tiempo para guardar silencio y escuchar la voz de Dios. Y yo le hice caso a ese salmo. 46, escriba ese número. Y resulta que el 46 es el 4 de abril y el 6 de, de abril, perdón, abril que es el mes 4 y el día 6 que murió mi mamá. Dios te manda señales. Lo que pasa es que no haces caso y lo obvias. Por estar impaciente y desesperada de querer controlar una tormenta. Y una tormenta es tu hijo, es una tormenta. Tu hijo es una tormenta porque él está apenas aprendiendo. Y, y a veces hay que dejar que la tormenta haga su curso. Y en las tormentas es mejor aquietarse. Dejar que el viento haga como la palmera. Yo sé que estás peleando conmigo y estás diciendo, no, Marimelda, y no te voy a hacer caso porque aquí se hace lo que yo digo y yo voy a hacer que mi hijo sea lo que mi hijo. Yo sé que estás pensando eso, pero no es así. Hay un tiempo para guardar silencio, y vuelvo y lo repito, y hay un tiempo para escuchar la voz de Dios. Yo lo hice, me vine para mi casa, llegué aquí a mi casa... Gracias a Dios, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida y agradecida. ¿Cómo te fue con la tormenta? ¿Hubo inundaciones? Sí, todo el barrio se inundó, menos mi casa. Sí, por todas partes se inundó, menos por donde yo pasaba. Es un testimonio de fe. Sí, tengo un adolescente, adolesce de muchas cosas. Y lo que está suelto, que se caiga de una vez. Así miro yo a mi hijo y le digo, Santiago, lo que está suelto, que se caiga de una vez. Y si usted se va a dañar, o usted va a vivir como vaya a vivir, esa es su vida, yo ya viví la mía. Yo ya viví mi vida. Él tiene que vivir la de él. Él tiene que experimentar la de él. Permita que el otro experimente. Permita que el otro se equivoque. Permítalo, vívalo. Sea como la palmera, se ajusta a, a la tormenta y es la única que sobrevive porque si usted sigue así de impaciente lo que le va a dar a usted es un heart attack y lo que le va a dar a usted es una enfermedad y lo que le va a dar a usted es que se va a volver loca porque una mujer impaciente de la edad mía que tiene la menopausia de aquí para el cementerio me cae una enfermedad. Se me debilita el sistema inmunológico. Me da un ataque de estrés. Y me voy para el hospital. Y del hospital no salgo porque no hay donde me atiendan por estrés. Me muero. Y no pasó nada. Porque la vida continúa. Y el hijo sigue. Ah, ya. Yeah. Y entonces Marimelda, no, pues le digo eso nada más y doy fe de que funciona. Funciona aquietarse, guardar silencio y escuchar la voz de Dios y mire para el cielo. Si le aparece un ave, es una respuesta de Dios. Y si no le aparece ningún ave, también es una respuesta de Dios. ¿Por qué María Imelda? Porque tú le puedes preguntar a Dios. Dios, por ejemplo, Hablando del... De, de, de, este, te voy a dar el ejemplo de, de, del camino. Eh, Dios, va a haber una tormenta. Me voy para la casa. ¿Sí o no? Esa es una pregunta. Entonces, necesito una respuesta. Si pasa una bandada de, de, de pájaros, tú asumes la respuesta. Yo cuando veo un pájaro es porque es para mí un sí. Cuando veo, cuando yo miro al cielo y veo un ave o veo una bandada de aves, Dios habla conmigo y habla contigo todo el tiempo. Él tiene señales. Lo que pasa es que no le hacemos caso y no miramos y creemos que nosotras somos las dueñas y amas de la vida acá en la tierra y nosotras no somos dueñas de nada. Usted ya hizo el trabajo que tenía que hacer y era parir a su hijo, punto. Ya, no tenía que hacer otro trabajo. Usted no tenía que hacer otro trabajo, de verdad. Ya cumpliste tu misión. Trajiste, pariste ese hijo. Se lo entregaste al mundo. Hiciste tu trabajo. El otro trabajo ya. A veces cuesta. Yo sé que cuesta. Mucho cuesta. Pero es parte también del de entendimiento que Dios nos quiere dar a nosotros. Tiempo de quedarte quieto. Buena mujer hermosa. Espero haberte ayudado con esto, solamente obsérvate, y mira cómo te da desespero, mi mamá murió, y la vida continuó, así de simple, y duele, y tú te mueres, y la vida continúa, y tú te mueres del estrés, y porque te vuelves impaciente, loca, casi para tirarte al manicomio, y la vida continúa, tu hijo va a seguir sin ti, la vida continúa sin ti. Entonces, ¿por qué matarte de un alto grado de estrés, de bajar el sistema inmunológico, de estar expuesta a cualquier enfermedad que pasa una gripa y te tira al piso ¿Por qué quieres controlar todo? No. Me hace el favor, señorita. Aquietate. sé que es uno de los, de los secretos más grandes, está en el Salmo 46, léaselo, practíquelo y apréndalo, eh, por favor, me, me pueden poner aquí, si puedes, bueno yo sé que te queda difícil, me queda más fácil a mí, dame un segundo mujer, yo pongo aquí el Salmo 46, porque este Salmo lo necesitamos nosotras las mujeres, Dios es, es más, te lo voy a leer, Dios es nuestro amparo y fortaleza, aquí se los voy a colocar, ahí, ahí se los puse, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es nuestro amparo y fortaleza al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamón, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto alivio, auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen las montañas al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tinieblas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Del río sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio De ellas, no será Conmovida, Dios le Ayudará a aclarear La mañana, si tú Entregas tu hijo Y se lo entregas a Dios y confías Él te lo va a cuidar Bueno mujeres hermosas, ahí le dejo ese salmo Me encantó, ese fue el Que me da la respuesta a veces es mejor, aquíétate no salgas, quédate en casa, no trabaje, el mundo no se va a caer, quédese en la casa y usted tranquila y espere, listo, bueno mujeres hermosas, chao, las quiero mucho, chao, chao mujeres hermosas.